Renier, ¿qué tenemos? ¿Para qué te toca a ti? ¿Qué noticias te toca a ti? ¿Tú crees que yo estoy un poco preocupado con lo que tengo que presentar a todos ustedes en esta tarde? Porque la manera en la que esa jovencita o que esa, esa joven lloraba. En esa presentación de Elvis Martínez. Vamos a poner el video, podemos poner el video. Ah, sí, sí, sí. el, el video, el video sí, el, el video. No, el video. Lo, Mientras el Elvis cantaba, yo nunca he entendido esto. Pero tú ver, no has llorado por una ver. canción. Vamos a ver. No, ¿Por, no. Por, no, por no, un no, artista, no. No, por Don Omar. no, mira, Por la canción. Ay, Dios. Ay, Dios. No, ella fue a esa fiesta y se identificó con la canción. Fin. O es fanática de Ay. Luis Martínez. Bella, tú llorarías por un artista así. No, mi amor. ¿Cuál es tu artista no, favorito? No, no, no, Alejandro porque Fernández. no es. Ah, pero cuando tú pues, alejando, tú no. Creo, tú no... Creo, no Alejandro Fernández, de mi cruz. Mira, no es por él. Es que hubo. Hay una, un sentimiento de por medio, ¿verdad? Una pena adentro. Que, que esa canción llegó. Que ese romo, ¿sabe que le romo? Malo. <ríe> no se puede ligar ni, <ríe> ni con sufrimiento, ni con hambre. Con nada. Con nada de eso. Esa mujer está ahí dando. Y es abrazándola. Mira la otra. ¿Quién sabe? Óyeme. ¿Quién sabe por qué que está llorando y por sí, quién? Sí, hay muchos recuerdos en esa cabeza, lamentablemente. Yo hasta quiero escuchar la película? canción. ¿Cuál canción, canción es esa, por favor? Hay una fusión. Dile que te amo. No, no es esa. No, no, esa es <risa> como más. Esa es más suave. Sí, más no suave. No sí. Es que, es mi, a, pero, mira, pero mira. mira, es, mira es, es, es un abrazo, ¿no? Yo te no. la he de aquí. De no, el Viva al Señores, que la música de Viva tiene de, despierta pasión No, no, mira. ¿eh? a es Pero que son emociones. es mi amor. ¿Cómo que no es pasión? Eso es amargue, bebé. Por eso. Pero mira, no, pues, no, la flor es ya de ser... Pero cuál es la canción, Pablo. Sí, yo creo que la cual es la canción... Ahí hay no es, es, una, es una balada. Me parece <risa> que no le pertenece a él. ¡Dene un pero un si fuera de, por esto... El, ella, ella. un lechinas, ¿Es por uchín, favor. Por favor, porque estamos peleando aquí por ver la canción. Sí, sí, de Luchín. Ya no retorno. Por favor, de producción. el Audio, por favor. No, no, por favor no pero no, eso es un amor ¿Y la de atrás también bueno, tenía yo con una también. de José, José José me puse así casi mente. sí no no pero ahí ella con un ataque ella no se ha caído porque la están cargando bueno el no lo debe vamos bueno, a seguir no el audio, entonces, el mañana nos el lo va a entregar eh, yo no sé, usted, aunque ustedes digan que no pero uno tiene una canción que uno bueno mi papá, mi pa mi papá era, era mi papá se lava mi mamá con, con Fernandito oye sí mi papá Mira, mi mamá loca como Bernanita. Pero una cosa, dije. Oye, una sola vez, una sola vez me sentí un día no, que me lo he dicho. Usted se que le rompió la cita. Oye. Me lo hagas. Génesis. A esta altura verdad, no, Yo soy era, Tú te acuerdas que Fernandito de no, Lo último. Tú, tú que finales. te acuerdas, que tú, Neto, tú el te acuerdas. Neto, Neto, que Neto, Neto. Neto, tú. tú como que yo me acuerdo. ¿Cómo tú, pues, ¿Cómo ¿Tú te, ¿Cómo te, te acuerdas? Yo me acuerdo. Pero, es oye, oye, que no se acuerda. Eso pues, te acuerdas, qué gancho. Yo soy del 96. Yo me acuerdo. Eso es del 96. Tú eres de más para allá. Cuando Fernandito ganó el concurso, estaba en el público. Es que yo lo busco en YouTube. ¿es Está bueno, ahí? señores, la bulla del día. Vamos con el bomber Que vengamos con la pregunta principal. Así que, Dios. Vamos con un poquito de música. Ya.